eh, he encontrado gente eh, que busca la paz, ansiosa de paz, de cero a la violencia y traemos toda la intención y la firme determinación de apoyar a todos y cada uno de los grupos donde se necesite paz. ¿Cómo? De, a, creando el diálogo, promoviendo trabajo, promoviendo cultura, promoviendo deporte, tratando de en, lo, en su máxima capacidad de respetarse los derechos humanos y sobre todo capacitar a la gente en derechos humanos. Con estos escenarios nosotros podemos eh, encontrar esa gran oportunidad de dar a conocer las verdaderas situaciones que se presentan en nuestros, en nuestros territorios y también poder participar de alguna manera... Eh, ...aportando ese grano de arena para la paz? Bueno, es un congreso para definir ahora sí qué, qué es la paz, porque se tienen muchas definiciones hay que, hay que verdaderamente juntarnos eh, vienen muchos representantes ya sea de campesinos, de jóvenes y hay que juntarnos para ver qué verdaderamente es la paz en base a la experiencia de esto y es lo que estamos haciendo ahorita, es un congreso que con base a experiencia estamos viendo qué hemos hecho por la paz y qué se puede hacer en un futuro para, para animarnos a a pacificar cada uno de nuestros pueblos. La expectativa de nosotros es que a, a través de estos espacios donde, donde podemos interactuar con no solamente ponentes nacionales sino internacionales y donde esas personas internacionales hacen parte de grandes organizaciones como las ONU o todos los espacios de donde se habla de derechos humanos ellos puedan, eh, por, medio, por medio de ellos nosotros podamos llegar hasta, a, hasta estas organizaciones y que ellos puedan voltear los ojos a estos territorios que han sido olvidados tan azotados por el conflicto y olvidados a veces por, por nuestros pueblos y naciones. Las adicciones son una manera de estar privados de la libertad y obviamente que me comprometo a que el retorno a la libertad en todo lo que pueda servir para que los muchachos, no solo los muchachos sino todo el mundo, pueda salir de sus propias prisiones. Estamos presentes. Gracias. Yo tengo que hacer algo por mi patria y por Colombia. Yo tengo que empezar a recoger esa sangre. Yo me siento tan feliz estando con la Fundación Sol. Eh, es, es algo maravilloso. Yo lo único que puedo dar es muchísimo, muchísimo, muchísimo amor. Muchísimo amor para los niños, para los jóvenes, para todos. dentro del corazón y esa paz porque el amor puede todo el amor se toca en los corazones hasta de la gente más dura. Yo pertenezco a la Federación de Asociaciones de Mujeres y Liderizas de Antioquia y hoy me siento feliz de estar acá y de agradecerle a la Fundación Sol por este evento tan hermoso que se ha realizado en Medellín yo creo que esto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 a la reflexión, al pensar, al analizar, al conversar, al proponer para que hagamos paz. La paz la construimos de to todos, de todos, por todos y para todos. Y es de eso, desde el Congreso, al traer estos líderes que tienen alta representatividad, alto nombre, alta responsabilidad mística, ética, honor traerlos para que conozcan nuestra patria y desde aquí construir paz para el mundo y dentro de eso que le podemos dejar a Colombia como los posibilitadores de ese evento, de ese acto es dejar que las organizaciones de la sociedad civil los líderes, los empresarios, los comerciantes todos ellos, porque esto es para todos todos los que existan, hagamos una red de amigos y en el caso de las organizaciones de la sociedad civil que conozcan un nuevo modelo de trabajo limpio, honesto, transparente un modelo de, de trabajo correcto donde podamos estar trabajando y desarrollar esa labor que, queremos, que tenemos aquí en el corazón, que la queremos hacer en, en alto nombre, con altos resultados y buen impacto, y que conozcan cómo, cómo se pueden adherir a instituciones, a organismos que pueden inclusive ayudarles con algún recurso económico, con alguna asesoría guiándoles y diciéndoles, vea, ustedes tienen este programa, cualifiquenlo así, háganlo así movamos, los modificamos, eso es lo que uno de los, de los grandes retos que tenemos con este Congreso. Les deseo de todo corazón que pronto llegue la paz completa a todo colombia y a todo el mundo muchas gracias de gira por las regiones el progreso de las regiones y sus gentes en nuestros contenidos especiales